Cuando en 1868, en octubre, 10 de octubre de 1868, comienza eh, la guerra por la independencia en Cuba y se hace este llamado a, la, a unirse a, a la formación, al, al ejército de la República de Cuba en armas eh, por la libertad de Cuba, eh, eso no fue un inicio, o sea, hay un, hay un proceso previo de formación de la nación cubana en el cual o del cual los negros pienso que estuvieron algo excluidos por una simple o sea, por el, por el hecho de la historia de la de la, de la esclavitud, ¿no? o sea, hay las ideologías que dominaron en Cuba en el siglo XIX el anexionismo que promovía la anexión a, a Estados Unidos para poder liberarse de España el reformismo que, pro, que promovía eh, cambios en la manera de de, de, de, de de contar Cuba para la colonia española ¿no? que promovía cambios en la manera de, eh, económicos y cambios políticos de, de Cuba pero siguiendo, es, que seguía siendo colonia española y otros movimientos eh, ideológicos que dominaron en Cuba en el siglo XIX eh, ninguno de ellos tuvo en cuenta al negro como tal fueron movimientos que defendieron los exponentes de la clase adinerada, que defendieron los exponentes del poder, que defendieron los dueños de las plantaciones, los dueños de los latifundios, los dueños de los centrales azucareros, por sus, por sus o sea, de los, de, de los ingenios, para defender sus intereses, ¿no? Pero no tuvieron en cuenta el esclavo en sí. Por lo tanto, en ese periodo. El, el, el negro cubano no tuvo esta esa participación en esa en esa ideología en, en, en la conformación de ese panorama ideológico en cuba en el siglo xix podemos yo pudiera recomendarte un poco la, la lectura de, de, de, de digamos de josé antonio saco eh, que fue un digamos un, eh, uno de los más de, de, de los que más eh, vamos a decir eh, de los que abogó por la esclavitud eh, la lectura de otros textos de la historia de cuba que en esta época te van a dar una visión mucho más amplia de, de la presencia del negro de la presencia de la ausencia del negro en esta en, en este panorama ideológico eh, cubano en el, en el poder eh, sin embargo ya en la, la república en armas fue otra una etapa eh, mucho más eh, de, de, ...totalmente distinta porque la participación del negro estuvo ahí en, en la manibua, no con el machete en la mano... ...dice que alrededor del 75-80% del ejército eh, de la República Cubana en Armas, de los mambices como le llamamos... Eh, ...fueron negros y algunos de ellos que llegaron descalzos eh, con el machete en la mano... ...y con la valentía que los caracteriza con esa cultura de resistencia que siempre caracterizó al negro tuvieron eh, el valor de, de poder eh, ganarse, de, de poder llevar a cabo acciones militares y ganarse con grados militares y llegar a ser generales y llegar a ser, eh, digamos, eh, valientes eh, exponentes no solamente de su raza, sino del valor y, y de, de, de lo que defendían, que es esa idea de la nacionalidad que defendían. ¿no?